Veremos aquí el mundo de los muertos. Eh, la concepción de Siodo, que es la que lógicamente sirve de base, la tenemos a continuación resumida en esta diapositiva. Eh, en, el, en, el, en el Hades estaban los titanes, era un lugar, un abismo profundo que ya hemos visto, era el dominio de la noche, estaba protegido por un muro de bronce, y ahí está el palacio de Asis y Perséfone, que son las dos divinidades de los difuntos. El lugar lo custodia el perro Cerbero, y ahí está también Estigia, diosa maldita, hija mayor del océano. Bien, es una representación concretamente del rapto de Proserpina a la izquierda, tal como está en el palazzo de Florencia. Florencia, recordemos, que ya hemos visto también otras veces, que era un centro de renacentista por excelencia, y allí en su palacio, se representa, se pinta concretamente esta figura que vemos aquí Hades, coronado, porque es un dios dios de los infiernos, llevándose a Proserpina ¿no? la imagen lógicamente como se ve es una, una versión muy, muy renacentista con personas alrededor que se retiran, asustadas ¿no? pero claro, esto no es lo que lógicamente decía el mito, simplemente el Hades aprovechó un momento de descuido y se la llevó en solitario, nadie lo vio y por tanto nadie sabía dónde estaba Aquí tenemos otra representación, esta vez en escultura, del rapto y también se ve efectivamente la misma figura, es decir, el Hades coronado y Proserpina eh, asustada, porque claro, efectivamente se ve en esa tesitura del rapto. Eh, el otro elemento propio del, del Hades, la, la, la laguna Estigia, por donde efectivamente tenía que cruzar la barca de Caronte con el, la, con el alma del difunto. Entonces efectivamente esto es lo que sirvió, como se ve, de motivo de inspiración para patinar allí ya en el siglo XVI eh, cuadro que se conserva en el Museo del Prado y que vemos aquí el paso de la Laguna Estigia toda la laguna como se ve se representa muy grande y el barquero Caronte cruza de una parte a otra y lógicamente una vez que cruce ya no se podrá volver eh, a continuación podemos ver otra representación también de Caronte. Caronte fue una de las figuras más, digamos, requeridas, más atractivas para toda la tradición posterior. Precisamente por esa figura del barquero que lleva consigo las almas de los difuntos y luego ya no se podrá volver del mundo de la muerte, esto, digamos, que fue uno de los motivos más atractivos, que más vamos a ver repetidos. Y por eso hemos seleccionado unas cuantas eh, pinturas concretamente de Caronte. Aquí tenemos de Luca Giordano. Como vemos, la barca, aquí tenemos la personificación de la muerte, cómo lleva las armas de los difuntos, y aquí tenemos el cancerbero, es decir, todos los elementos propios de lo que era la, la mitología clásica. ¿no? Eh, otros ejemplos, aquí tenemos la barca de Dante, claro, Dante, como escribió la Divina Comedia y el, y el descenso a de los Infiernos, pues Dante efectivamente entroncó, la, lo veremos también, de otra manera, le entroncó por una parte la tradición pagana con la tradición cristiana, la tradición mitológica con la tradición cristiana. Y entonces aquí tenemos a de la Croix, que efectivamente lo que hace es representar la barca de Dante, y en definitiva es una versión de la barca de Caronte, pero los vestidos, como se ve, son típicamente medievales, típicamente de la época, porque efectivamente es Dante el que baja al infierno. ¿no? Y aquí tenemos otra representación un poco distinta, Simplemente Caronte, aquí es solo Caronte con la barca, no lleva almas ninguna, pero vemos también la repetición y la percepción del mito. Otra variante ya más tardía del siglo XIX, como vemos, está en el Museo de San Petersburgo, es de Litovchenko, y aquí vemos a Caronte remando con la barca repleta, ¿No? y cómo efectivamente eh, las almas pues intentan eh, escapar, no pueden, intentan asirse a donde pueden, pero efectivamente es imposible escapar del, del, del infierno. ¿no? Esta, esta pintura también eh, está plenamente digamos inspirada en todo lo que es la tradición típicamente clásica del mundo de Hades. La concepción de Homero era un poco distinta, no, no distinta, sino simplemente él intentó ubicar el Hades en algún sitio y lógicamente pues eh, varió, es decir, tuvo diferentes ideas de dónde podía estar el mundo del Hades, el mundo de la muerte. ¿no? Hay en Virgilio el Averno, el Hades, están las profundidades y hay tres partes, los campos de lágrimas, donde están niños libres de culpa, el tártaro, que es donde están los los que han cometido graves crímenes y por tanto están allí encerrados, es el, el lugar más siniestro. Y luego los campos elíseos donde están elíseos donde están los bienaventurados, ahí están Quises, que es el que va buscando a Pues bien, entre los eh, que habían sido castigados de una manera perpetua a, a residir en el Tártaro, por tanto a no poder salir, estaban personajes mitológicos como Ticio. Ticio había cometido un grave delito contra Zeus, y Zeus lo castigó a mm, vivir por supuesto en el tártaro, pero además a que unos buitres le estuvieran comiendo permanentemente el hígado, pero además como él no, como Tizio no podía morir, pues entonces esto era permanente y perenne, es decir, que era el castigo eterno, el castigo eterno que se tenía que desarrollar necesariamente en el Hades, y dentro del Hades en el lugar más siniestro, en el tártaro ¿no? Eh, Ixion era otro personaje que también había cometido un delito totalmente irreparable y por tanto también fue castigado con un castigo perpetuo. Aquí podemos contraponer cómo lo representaban los propios griegos. Él fue condenado a estar constantemente en una, en una rueda que giraba y en cuyos brazos estaban atados a, la, a los ejes de la rueda por serpientes. Bien, aquí tenemos dos representaciones clásicas. Una como ves en el ánfora y otra también como vemos en relieve. No son las unis porque el tema luego fue tomado mm, posteriormente. Aquí te tenemos eh, a la derecha Isión y Nefele la trampa que le tiende Zeus que le hace creer eh, que una nube contiene a su esposa Hera y se es Nefele y entonces efectivamente Isión es cogido eh, infraganti, es cogido en pleno delito y por eso es castigado. Es castigado a ir al infierno también, y aquí tenemos una representación de Rivera, de Isión, concretamente, y la pena que tiene que purgar en el Tarta. Perdón, Aquí está en el Palacio Barberini las tres parcas, y aquí vemos una pintura de Goya también con las tres parcas, es decir, un tema particularmente atractivo como se ve en época ya renacentista, que también se representa a Hércules con el Cáncerbero. El tema será mmm, abundantemente repetido, Aquí lo que vemos es cómo del infierno también salió, como hemos visto, Orfeo, y Orfeo con Eurídice, cuyo tema ya hemos tratado anteriormente, por lo tanto, no retimos. Eurídice vuelve del infierno, es uno de los temas más, más requeridos, y aquí vemos, por ejemplo, a Batz y a, a kratzenstein mm, repitiendo el mismo tema. Y, sobre todo, lo que me interesa resaltar es cómo vemos aquí a Eurídice que intenta retener perdón, a Orfeo que intenta retener a Eurídice lo mismo que aquí, pero Eurídice escapa porque como Orfeo ha cometido el error de mirar hacia atrás, no la puede retener lógicamente la, el, el mito griego lo que dice es que Eurídice se convirtió en sombra, porque en el Hades lo que había eran sombras, pero claro no puede representar un, ar, un artista una sombra, representa la figura pero la figura como se ve ya mmm, que no puede recuperar de ninguna manera Orfeo, y aquí tenemos una última representación de Orfeo y Eurídice por Rodén, esta vez en escultura Y para terminar, vemos otra representación de la Vila de los Misterios de Pompeya que recogía todo este mundo mistérico, todo, todo este mundo misterioso que efectivamente recordaba la mmm, resurrección, es decir, más que la resurrección, la vuelta a la vida. ¿no?